Las bandas de freno son el material de fricción y cuentan con unos orificios o agujeros llamados perforaciones que son destinados para los remaches. Los remaches pueden ser de latón o aluminio y sirven para sujetarlo contra la zapata o suncho. Cada rueda cuenta con un par de zapatas o sunchos, una inferior y una superior. El orden en la colocación de los remaches es importante para que la banda de freno no se vaya a romper. Los remaches se deben ir colocando numéricamente y el orden en el que debe de hacerse el remachado sugiere que se inicie del centro hacia afuera, para que la banda de freno vaya asentando correctamente sobre el suncho. Al hacer esto, logramos que la separación que vamos a encontrar en cualquier parte del bloque de freno no va a ser más grande, esto sería lo que podría llevar a que se fracture el bloque. Entonces con esta metodología logramos que el remachado esté perfectamente parejo. Si la zapata cuenta con más agujeros de todas maneras respetamos el orden en el que se va haciendo el remachado. En Frenos JR, la seguridad es nuestro lema. Por favor, compruebe y esté siempre al tanto de este elemento de seguridad tan importante que es el sistema de frenos de su vehículo. Frenos JR. Amigos en la vía. No te quedes sin frenos.